Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, renovaciones y mucho más, así que comencemos. Para comenzar tenemos que Netflix ha anunciado que los personajes de Brown and Friends de Line Friends de Corea del Sur se expandirán a una nueva serie animada original de Netflix. Y hablando de nuevas series, tenemos el estreno de un nuevo Nicktoon llamado It's a Pony. Dicha serie se estrenará el sábado 18 de enero. La serie de 20 episodios sigue las aventuras de Annie y su mejor amiga, un pony muy entusiasta y despreocupado. Después de su estreno, It's a Pony continuará transmitiéndose los sábados en Nickelodeon y se emitirá internacionalmente en abril de 2020. Continuando con las noticias, Netflix y Gammon están produciendo una nueva película animada del icónico compositor, autor y cineasta Paul McCartney, titulada High in the Clouds. La misma estará basada en la popular novela para niños de McCartney y será dirigido por el animador Oscar Timothy Reckhart. Pasando al mundo de las web series, en otros videos de noticias les he hablado un poco de Raves Warriors, pero esta vez Studios Frederator anunció la expansión de este universo, con un spin-off dedicado al personaje de Cat Buck. Tras un importante crecimiento en las plataformas de internet, la compañía reforzará la presencia de este curioso gatito, con un nuevo plan de redes sociales, implementando una nueva lista de cómics web, videos animados y libros electrónicos. Entre otras noticias, Universal y DreamWorks Animation dieron a conocer el tráiler oficial de una nueva serie original de Netflix, llamada Fast and Furious Spy Racers. Tal como suena, esta serie es una especie de spin-off de la conocida franquicia de Rápidos y Furiosos, pero dirigida a un público más joven. Aquí, el adolescente Tony Toretto sigue los pasos de su primo Dom cuando él y sus amigos son reclutados por una agencia gubernamental para infiltrarse en Chifter, una liga de carreras de élite. La serie se estrenará en Netflix en todo el mundo el 26 de diciembre. Continuando con las noticias, pasamos al mundo de Disney Plus con el regreso de una serie muy querida de Disney Channel. Y estoy hablando de la familia Proud. Esta serie debutó aproximadamente hace 20 años pero regresará a la nueva plataforma de transmisión de Disney+. Plus. Esta información fue recientemente confirmada por quienes interpretaron algunos de los personajes de la serie, como lo son Sugar Mama y Oscar Prout. Por si no los conoces, la familia Prout gira en torno a Penny Prout, una chica de 14 años con una gran familia y amigos, a quien seguiremos mientras trata de sortear las trampas de la adolescencia y la perpetua sobreprotección de su padre. Entre otras noticias, Boom Studios han revelado un primer vistazo a la primera novela gráfica original de Rugrats. La misma trata sobre el viaje de los bebés para salvar la sala de juegos. Esta historia estará disponible el 27 de noviembre en las tiendas de cómics locales y el 3 de diciembre en librerías. Entre otras noticias, finalmente el gigante del streaming ha revelado el estreno oficial de los nuevos episodios de Rick y Morty, y tal parece que será antes de lo esperado, ya que la fecha ha sido programada para el 22 de diciembre, por lo que pronto podrás disfrutar de estos nuevos episodios. Los creadores de Rick y Morty, además de los 10 capítulos que conforman la temporada, están trabajando en otros capítulos cortos que seguramente se integrarán a la temporada. Esto sin olvidar los planes que apuntan a más nuevas temporadas. Recordemos que hace poco realizaron una renovación de más de 70 episodios, por lo que tendremos Rick y Morty por mucho tiempo. Y hablando de estrenos, ya podemos disfrutar del tráiler oficial de lo que será el live action del querido clásico animado Mulan. Esta historia se centra en una joven que se alista al ejército disfrazada de hombre para salvar la vida de su padre. Así consigue probarse a sí misma y demostrarle a todos que una mujer puede ser guerrera fiera. Aunque habrá algunos cambios de personajes, como por ejemplo, ya no tendremos a Mushu, sino un ave fénix. Además de estos cambios, está previsto que la historia se mantenga intacta en su remake. Su estreno quedará para el día 27 de marzo del año 2020. Continuando con las noticias, los nuevos episodios de Steven Universe Future llegarán a Latinoamérica el 28 de diciembre. Además, el sábado 4 de enero de 2020, las aventuras continuarán con el estreno de cuatro capítulos nuevos. Además de esto, Cartoon Network tendrá una maratón de Steven Universe Future el sábado 11 de enero con todos los episodios de estreno. En esta nueva serie nos situamos luego de los sucesos de Steven Universe la película. Con un Steven joven que aún debe resolver algunos misterios si desea tener un Felices para siempre. Entre otras noticias, Netflix y Mattel Television están produciendo una nueva serie animada de He-Man and the Master of the Universe. Este proyecto de CGI reimaginará el dibujo clásico animado con historias completamente nuevas y una nueva versión de sus personajes. Volviendo al gigante del streaming, la serie de fantasía animada para adultos creada por Matt Groening contará con una tercera temporada. Y es que recientemente la compañía de transmisión lanzó un teaser anunciando que la tercera temporada de Desencanto llegará en 2020. Esta comedia medieval sigue a la princesa Bean, una aventurera y abierta heredera de Dreamland. Aquí la seguiremos en su camino junto con sus dos compañeros, Elfo y su demonio personal, Lucy. Continuando con las noticias, hace poco Olan Rogers compartió un tuit que los fanáticos interpretaron como una confirmación de la tercera temporada de Final Space. Además, en una entrevista con Comic Book, Rogers reveló que tenía más de seis temporadas en mente y que la tercera entrega ya estaba planeada. Además de esto, se sabe que el primer guión para esta tercera temporada ya se encuentra finalizado y tendrá por nombre And Into the Fire. La tercera temporada de Final Space aún no tiene fecha de lanzamiento en TBS y Adult Swim, pero teniendo en cuenta las entregas anteriores, los nuevos episodios podrían comenzar a emitirse en la primera mitad de 2020. Entre otras noticias, Christina Miller, la ejecutiva de Water Media, que supervisa Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies y Boomerang, dejará la compañía a fines de año. Michael O'Wellen, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Cartoon Network swing y boomerang será el presidente interino y miller ayudará con la transición la partida de miller se produce después de una reorganización de los activos de warner media que se puso en marcha después de que at&t completara su compra de 85 mil millones de dólares de la famosa compañía una vez conocida como time warner ahora hablemos un poco de un nuevo piloto de cartoon network llamado el bosque olvidado aquí Seguimos a una valiente niña que viaja a través de un fantástico y misterioso bosque en busca de su abuela. En este corto vemos que posee muchas cintas grabadas por su abuelita y que necesitará de su Walkman para escucharlas todas y encontrarla. En esta aventura se encontrará con curiosas criaturas mágicas y otras un tanto tenebrosas, por lo que deberá armarse de valor para continuar su aventura. Sin dudas un corto muy entretenido con aires de Gravity Falls y algo de más allá del jardín que seguramente te encantará. Si deseas verlo te dejaré el enlace en la descripción. Y hablando de Cartoon Network, ya tenemos fecha oficial para lo que será el estreno de la segunda temporada de Infinity Train. La misma será durante un evento de cinco noches, por lo que los fanáticos podrán ver los 10 episodios donde seguiremos a Mirror Tulip, un reflejo escapado del mundo espejo, y a Jesse Cosay, un deportista de Arizona de 14 años. A medida que la pareja se encuentra huyendo de la policía espejo, surgen temas de identidad, amistad y presión de grupo. La fecha de estreno oficial será para el día 6 de enero. Continuando con las series animadas, Netflix trabaja en conjunto con el creador de Adventure Time, Pendleton Ward, en un nuevo show, titulado The Midnight Gospel, que se estrenará en 2020. El programa de 8 episodios que se está animando en Tidmouse Inc., está ambientado en un universo fantástico y se centra en las aventuras de Clancy, un presentador espacial que se dedica a entrevistar a seres que viven en otros mundos. Para finalizar, vamos con una de las series más esperadas del próximo año 2020, y estoy hablando de The Old House, y es que Disney Channel finalmente nos ha dado una fecha oficial del estreno de esta mágica serie, que será el día 10 de enero. Además de esto, hace poco estrenaron un nuevo tráiler, donde podemos observar un poco más de este fantástico mundo y cómo Luz tendrá que arreglárselas para adaptarse y lograr su sueño de ser aprendiz de bruja. Y esto no es todo, para este momento ya es oficial la renovación de esta serie para una segunda temporada. Algo bastante peculiar dado que aún no presenciamos su estreno, pero esto solo nos da buenas vibras de lo maravillosa que será esta nueva serie. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuáles son los estrenos que más esperas. Te recuerdo que puedes seguir la página oficial de Facebook para más noticias, así como mi Instagram por si quieres conocerme un poco más. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin nada más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.